es básicamente la meta de la sección Y vamos a analizar otras cosillas más ¿no? Con el teorema eh, este de Taylor ¿Va? Entonces este, Pues les comparto mi pantalla Y, y vamos empezando con esto okay. Entonces Pues Primeramente vamos a empezar por estudiar eh, lo que quiere decir o recordar la definición de lo que es una función analítica. Eh, ahora vamos a leer la definición y básicamente, o sea, las funciones analíticas son aquellas que permiten ¿no? un desarrollo en series de potencias alrededor de un cierto punto. ¿Sale? Y como siempre ha sucedido ya en el curso, que ya es esta tendencia, la definición obviamente se escribe de forma... Local, ¿vale? Entonces voy a empezar con U, un subconjunto de los complejos que sea abierto, y voy a tomarme Z0, un punto en dicho abierto, ¿vale? Entonces yo puedo decir que una función F con dominio U, con dominio de los complejos, es analítica en el punto Z0 si puedo desarrollar dicha función usando una serie de potencias alrededor del punto Z0. Para ser más específicos, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno. Pues si existe una R mayor a 0, tal que, pues de entrada la bola con centro en Z0 y radio R quede contenida en U. Ajá. Fíjense que como tengo un abierto, sé que esta una de tales R siempre existe, y el punto es que estoy buscando una R donde se valga el desarrollo, ¿vale? Y bueno, una vez encuentro la R, además de tener esta bola que se encuentra contenida en el dominio de la función F, voy a pedir que, bueno además exista una serie de potencias con valores complejos, ¿no? Centrada en z0 como lo dice la definición, con la propiedad de que si yo restrinjo la función f a dicha bola, con la que aquí tenemos no la hipótesis, esta serie coincida con esta función, ¿vale? Si quieren ustedes aquí es muy técnico, no o sea, decir que f restringida a la bola es esta serie de potencias, o sea, en muchos libros, y de hecho, bueno, está bien nada más teniendo en cuenta que si sí tengo que restringir, restringir más la bola, se suele omitir la restricción, ¿no? O sea, en muchos libros suele decir la definición, ¿no? Así como de, existe la bola y la serie de potencias de tal manera que la f coincide con esta serie para los puntos que están en la bola. ¿Va? Eso sí es bien importante. Para los puntos que están en la bola, ¿no? Centrada en Z0 y con radio R. Entonces, es una función analítica. Como les dije básicamente, o sea, en el lenguaje de pasillos, ahí en la facultad podríamos decir... Una función analítica es aquella que en cada punto puedo desarrollarle la serie de potencias, ¿vale? En este caso, complejas, ¿no? Es lo que está diciendo básicamente la definición. Yo, okay, que aquí les pongo un pequeño ejemplito bien sencillo y bien interesante, ¿no? Para tener en mente esta definición, ¿no? Con algo este, explícito, ¿no? Por ejemplo, y es algo que uno espera, ¿no? Toda serie de potencias complejas nos va a definir trivialmente una función analítica. En los puntos donde convergen, ¿no? Es básicamente una definición tautológica, ¿no? Porque si yo tengo una serie de potencias, es decir, empiezo con algo de este estilo Bueno, si me fijo en los puntos donde esta serie de potencias converge Que recordemos que, pues, toda serie de potencias tiene asociado un radio de convergencia Entonces, pues, en ese caso, podría yo tomarme, ¿no? Como R el radio de convergencia Y en todos los puntos, ¿no? En la, en la bola centrada, ¿no? En el radio de convergencia y concentro ¿no? el punto sobre el que estoy haciendo el desarrollo Me va a dar trivialmente un ejemplo de una función analítica ¿No? Porque repito, ya era la entrada de una serie de potencias Para no dejar las cosas así como tan abstractas Vamos a pensar en un ejemplo particular Por ejemplo, piensen en la serie Desde n igual con 0 hasta infinito de z elevado a la n ¿Vale? Este es un ejemplo de una serie de potencias Por cómo está definida Fíjense que esta serie de potencias está desarrollada en torno al cero, en torno al origen, ¿vale? Y aquí va algo interesante, ¿no? O sea, no tenemos en este momento criterios, ¿no? Para calcular el radio de convergencia, pero lo que sí podemos hacer es observar lo siguiente. Notemos que esta serie que tengo aquí converge cuando la norma de Z es más chiquito que 1, ¿Vale? Y vean que esta condición de que la norma está sea más chiquito que 1, pues quiere decir que estoy en la bola centrada en 0 y con radio 1. En pocas palabras, esa serie que tengo aquí converge para todos los puntos que están en la bola con centro en 0 y radio 1, y por ende esto me genera un ejemplo de una función que es analítica en esta bola que tengo aquí, ¿vale? Quizás aquí vale la pena comentar un poquito del argumento de por qué tengo que esta serie converge cuando la norma está es más chiquito que 1. Y, y la idea de la demostración es bien sencilla, porque o sea, realmente es algo que podemos calcular desde el análisis real. Entonces voy a hacerme aquí una paginita para explicarlo. Entonces fíjense. Eh, si ustedes recuerdan. Siempre se vale la siguiente este, identidad, ¿no? La suma. no Desde K igual con 0. Hasta n. De las potencias, ¿no? De un complejo. Ese es igual a. Pues igual que en el caso real 1 menos z a la n más 1 entre 1 menos z. ¿Vale? Entonces, esa es una cuentita que pueden hacer ustedes. O sea, es un argumento que de hecho se puede demostrar por inducción sobre n, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso siempre tengo esta identidad. ¿Vale? Y ahora observen lo siguiente. ¿Qué sucede si la norma de z es más chiquito que 1? Bueno, pues observen que para todos los puntos que satisfagan esto, yo tengo... Que si yo quisiera calcular el límite cuando n tiene infinito, ¿no? Pensando en esta igualdad que tengo aquí de la norma de z a la n más 1. Fíjense que eso que tengo aquí es lo mismo que el límite. Cuando n tiene infinito de la norma de z elevado a la n más 1. Y para cada z que yo me tome, eh, con esa condición por supuesto, esto, esto es un número real, a la hora de sacar la norma, que es más chiquito que 1. ¿No? Entonces, nosotros sabemos que en tal caso Este límite siempre vale 0 Entonces, si yo saco el límite De ambos lados de la expresión que tengo en la parte de aquí arriba esta que tengo acá Pues de un lado obtengo La serie, desde que igual con 0 hasta infinito De Z a la K, y de otro lado Obtengo 1 entre 1 Menos Z, porque el que La norma de Zn más 1 converja a 0 Me implica Que el límite cuando entiendo infinito De Z elevado a n más 1 sigue siendo 0 ¿No? Entonces por eso es que de aquí estamos con, concluimos que la serie desde k igual con 0 hasta infinito de z a la k es 1 entre 1 menos z. Entonces, estamos viendo que al menos para estos puntos, esta serie que tengo aquí converge y estoy viendo a qué lugar converge, ¿vale? Entonces, una vez que ya hicimos este pequeño cálculo, noten que podemos reescribir lo que les, lo que les acabo de decir. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos diciendo, a ver... Si yo tomo esta serie de potencias, ¿no? Con centro el radio 1, ya vi que al menos para estos puntos la serie converge, ¿va? Entonces por eso obtenía la convergencia de esta bola, en esta bola. Pero fíjense que ahora que ya sabemos incluso a qué puntos converge, vean que puedo parafrasear esto que acabamos de hacer de la siguiente forma. Si nosotros consideramos la función 1 entre 1 menos z, que esta es una función que va de los complejos citándole el 1 a los complejos, Fíjense que yo podría decir lo siguiente, esta función que tengo aquí es analítica, ¿no? En los puntos de la bola centrada en 0 y radio 1, ¿por qué? Porque en dichos puntos puedo expresarla a partir de esta serie de potencias, ¿vale? Entonces, vean, es, es interesante porque, les repito, empezamos con un ejemplo de una serie de potencias, que todas ellas me definen trivialmente ejemplos de funciones analíticas, pero lo que hice aquí en la segunda parte es, estamos viendo a dónde converge esta serie de potencias y estoy volviendo a parafrasear, ¿no? O sea, la, o mejor dicho, ocupar la definición de función analítica con esta función, que de entrada yo no sé si se puede expresar en serie de potencias, ya vimos que sí, y estamos diciendo, esta función que tengo aquí, puedo desarrollarla en serie de potencias de esta forma para los puntos de la bola, ¿vale? Pues bueno, es un primer ejemplito que nos ayuda a entender cómo es que funciona la idea de función analítica, ¿no? En la dirección de dar una función. Encontrar una serie que la represente en una cierta región. ¿ajá? Y además estamos aprovechando este ejemplo para también mostrar, ¿no? Que toda serie de potencias trivialmente nos define un ejemplo de una función que es analítica. ¿Va? Entonces, bueno, ahí está nuestro primer ejemplito. Que está bien interesante. Ahora, antes de mencionar ya el primer ejemplo, ¿no? Que nos interesa. O la prim el primer resultado que nos interesa. En torno a esta sección. Que les recuerdo. La primera meta de esta sección va a ser eh, relacionar el concepto de función analítica, que ya lo tenemos, con el concepto de función holomorfa. Aquel, capítulo, aquel este, concepto que estudiamos desde el capítulo 2, ¿vale? Entonces, bueno, ya para establecer la primera relación entre esos dos conceptos, permítanme recordarles algunas cosas de las que ustedes estuvieron con Frank, nada más para, viendo con Frank, perdón. Nada más para que ustedes las tengan bien presente Y las... porque las vamos a ocupar el día de hoy ¿Sale? Entonces, a ver eh, estas cuestiones que les quiero recordar Son básicamente que Si ustedes tienen una serie de potencias Ajá Ustedes demostraron que existe Un número, ¿no? Real, no negativo Posiblemente infinito Que se conoce como El radio de convergencia de la serie Que... Satisface lo siguiente, ¿no? Si la norma de Z a Z 0 es más chiquita que Rho, es decir, si la distancia del de punto que se tomen ¿no? al centro de la serie es más chiquita que esa Rho, esa la serie que tengo aquí converge, y si la Rho es más pequeña que la norma de z z 0 la serie que tengo aquí diverge. no Estas dos condiciones, aunque parezcan, digamos, lo sencillas y hasta cierto punto vagas, me determinan esta idea de radio de convergencia. no Por ejemplo, aquí en el ejemplito que tenemos aquí, pues al menos sabemos que el radio de convergencia tendría que ser al menos uno. ¿No? Ok, entonces. Es nada más nada más algo. ¿no? O sea, aquí, el ejemplo sí, sí sucede que el radio de convergencia es uno, pero eso lo vamos a discutir hasta después. ¿no? Entonces, a ver, el radio de convergencia o el candidato sería aquí en este ejemplo 1. ¿Vale? Bueno. Y además, ustedes también vieron lo siguiente con Frank, ¿no? Que eso es consecuencia básicamente de la, del criterio M de Ballestras, ¿no? Si ustedes se toman cualquier disco cerrado, ¿no? O sea, que esté de hecho contenido en la bola con centro Z0 y radio Rho, esta serie que está haciendo aquí converge de forma absoluta y uniforme. ¿Vale? Le repito, es consecuencia básicamente del de criterio M de Ballestra. ¿Va? Entonces, en pocas palabras, el radio de convergencia lo podrán pensar como, pues justo, ¿no? El radio más grande en el cual esta serie. Eh, esta serie que tengo aquí converge, ¿vale? Ahora, también otra cosa que quiero recordarles... Es que toda serie de potencias me define una función holomorfa. Un ejemplo de una función holomorfa. Por supuesto, no las series de potencias que estamos trabajando aquí son sobre los complejos, ¿va? Y además, si ustedes tienen f, ¿no? Expresada como la serie de potencias siguiente, que es la suma de n igual con 0 hasta infinito de a n z menos z0 elevado a la n, al 0 lo morfo, puedo calcular su derivada y su, cal y su derivada se calcula término a término. ¿no? Es decir, básicamente lo que tengo que hacer es derivar la expresión que tengo aquí adentro. ¿no? Que como a n es un número complejo, nada más tengo que derivar la parte de z menos z0 elevado a la n y la derivada es directamente esto. ¿va? Entonces, n por z menos z0 a la n menos 1. ¿no? Y lo que ustedes demostraron con Frank es que esta derivada que tienen aquí si es de verdad la derivada de la función de f que tengo acá, y nuevamente voy a tener convergencia en el radio de, en el radio de convergencia, ¿no? Con el que empecé para la, para, la, este, para, la, para la serie original, ¿sale? Y bueno, además de eso, también les recuerdo que como f es una función holomorfa, como consecuencia de la fórmula integral de Cauchy, vimos que esta f es infinitamente diferenciable sobre los complejos, ¿no? Bueno, para ser más específicos, como realmente aquí demostramos la holomorfía en torno a la bola con centro en cero y radio, el radio de convergencia, lo de ser infinitamente diferenciable, para ser precisos, se da simplemente en esa bola, y más aún, los coeficientes pueden calcularlos de la siguiente forma, tomando la enésima derivada... Evaluada en el punto donde estoy desarrollando Que es ese caso está 0 Y divido entre N factorial ¿Sale? Todos estos dos párrafos que acabamos de ver Son cosas que ustedes vieron con Frank Con quizás el agregado, ¿no? De si F es holomorfa Entonces es infinitamente diferenciable y, y bueno, eso lo tenemos, repito, en el capítulo anterior Y aparte los coeficientes sí la vieron con Frank Va, De hecho, bueno Creo que realmente me dijo que se los va a dejar como crecer en la tarea Entonces, bueno, esto para en la tarea ¿Vale? Y una, una última cosa que quiero recordarles, antes de empezar a hacer ya esta discusión, ¿no? O detrás de lleno esta discusión de holomorfo versus analítico, es que una forma de obtener el radio de convergencia es, escúchame, pues, ¿no?, calculando el supremo de las R's mayores iguales a cero no de tal manera que la serie de n igual con 0 esté infinito, de la norma de los AN por R a la N, converge, ¿va?, entonces, esa es una primera fórmula ¿no? que uno tiene en el radio de convergencia. Que ustedes analizaron seguramente ¿no? cuando introdujeron el concepto de radio de convergencia. Y que básicamente nos permite ¿no? o sea, dar una pues, caracterización, si quieren ustedes, muy abstracta. De cómo calcular el radio de convergencia para estas series que son complejas. Utilizando ele elementos puramente reales. Porque vean que esta serie que tengo aquí tiene elementos puramente reales. ¿Vale? Entonces, bueno. Ya que recordamos todas estas ideas que ustedes vieron con Frank, ¿no? De series de potencias y del radio de convergencias, ahora sí vamos a entrar de lleno al dar la discusión de cómo se relaciona ser una función holomorfa a ser una función analítica. Entonces, fíjense, para eso vamos a fijarnos en lo que decía ese segundo párrafo que tengo acá, ¿va? Ese segundo párrafo, fíjense que me diría que si yo tengo una f expresada como una serie de potencias alrededor de Z0 entonces habíamos quedado que esa función va a ser holomorfa y la derivada puedo calcularla de la siguiente forma ¿vale? entonces fíjense, lo que estoy diciendo aquí en particular que si yo tengo una función que puedo desarrollar como una serie de potencias alrededor de un cierto punto en este caso pongamos lo que el punto es Z0 ¿no? y este desarrollo vale en una bola de radio R donde R no es el radio de convergencia, sino es una cierta R, vean que lo que está haciendo esta afirmación es, entonces esa F es holomorfa, en la misma bola, y puedo calcular su derivada de esta forma, si en pocas palabras noten que tengo una implicación inmediata, que es la que pongo aquí, si yo considero un abierto, Z0 un punto en el abierto, y F una función analítica en Z0, entonces trivialmente F es holomorfa en Z0, entonces, que es lo que estoy diciendo aquí, básicamente en el lenguaje de los pasillos, que analítico siempre implica holomorfo. Por esos resultados que estuvieron viendo con Frank, ¿vale? Que bueno, donde básicamente, ¿no? Para demostrar este tipo de cosas, utilizaron pues justamente, ¿no? Eh, este, el teorema de convergencia analítica, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Bueno, y bueno, claro, su hermanito es el, el criterio M de Ballestras, entonces ahí también metieron el criterio de Ballestras, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, ya tenemos una primera implicación. Analítico en un punto... Siempre implica holomorfo. ¿Vale? A ver, eh, ¿alguna duda o alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos estado platicando? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí. A uno, entonces, una vez que vimos que analítico implica holomorfo, pues ya saben, ¿no? Siempre que estamos estudiando matemáticas, uno se le antoja preguntarse por qué sucede con el regreso. ¿Será que holomorfo implica analítico? Entonces, bueno, antes de discutir exactamente esa pregunta, quiero que hagamos una pequeña discusión que tiene que ver con pensar en esa misma idea, pero en el contexto de las funciones reales. Cuando uno tiene una función real, o mejor dicho, habla, de, de series de potencias reales ¿No? Uno realmente tiene exactamente el mismo resultado Que comentamos en la parte de arriba ¿no? O sea, ¿A qué me refiero con ese mismo resultado? Si usted tiene una función ¿No? Definida como una serie de potencias Dicha función sigue siendo Diferenciable En el sentido real Y su derivada la pueden calcular Tomando la derivada términos a términos ¿No? De la serie que ustedes tienen es decir, En pocas palabras lo único que, que estoy Recordando aquí es que si aquí en vez de poner los complejos le ponen R, ¿no? Toda función que sea diferenciable sobre los reales, y si ustedes la tienen expresada, ¿no? Como una serie, su derivada la pueden calcular exactamente de esta misma forma. ¿Vale? Entonces, eso se viene en el caso real también. ¿va? Entonces, en el caso real, nuevamente tenemos que siempre analítico implica holomorfo. O holomorfo, perdón. Que siempre analítico implica diferenciable sobre los reales, ¿no? Ese es el concepto de... O sea, diferenciable sobre los reales es... Diferenciables en los reales, ¿no? O lo amorfo es diferenciables sobre los complejos. Entonces, a ver, analítico siempre implica diferenciable sobre, sobre R, ¿vale? También, entonces, esto no es una proposición nada extraña en el caso real. Pero ahora, ¿qué sucede con si es cierto que la implicación de diferenciable sobre R implica ser analítico? ¿No? Esa sería una, la pregunta análoga a la que nos estamos planteando. Y la respuesta es que en el caso de los Uf. reales, eso no sucede Y hay una gran variedad de ejemplos Y uno de los que yo considero que creo que son los más canónicos si no es que es el más canónico Y también de los más importantes Es considerar la función Que toma, bueno, de definir en R Con valores en los reales Que tiene por regla de correspondencia E a la menos 1 entre X cuadrada Cuando la X es mayor a 0 Y 0 cuando la X es menor o igual a 0 ¿Vale? No es difícil Ver que esta función que tenemos aquí, si uno calcula sus derivadas en el 0, todas ellas dan 0, y por ende, si uno considerara, ¿no?, la serie de potencias, que básicamente es la serie de Taylor, ¿no?, en el punto, si está 0, que aquí me faltaría, fíjense, sería x elevado a la n, para que sea la serie de Taylor, como, justamente, las derivadas, todas ellas valen 0, ¿no?, esta serie de Taylor, pues sería igual a 0, ¿no?, en, en las vecindades, ¿no? Que incluyeran al punto cero Y por ende vean que trivialmente La serie de Taylor de esta función No podría converger a F ¿No? Y en particular, ¿no? O sea, cualquier serie de potencias que ustedes tengan ¿No? Como los coeficientes, ¿no? Cerca del origen, están obligados a ser los de Taylor Todas las series de Taylor Pues todas las ser series, perdón Alrededor del punto cero De esta función que tengo aquí Pues tendrían que ser cero En una vecindad del cero en pocas palabras, estas, las series que yo pueda definir por esta función, no convergen a f en las vecindades del cero. Entonces, aquí le estoy dando un ejemplo de una función que a pesar de que sí es diferenciable en el cero, de hecho es infinitamente diferenciable en el cero, no tiene un desarrollo en serie de potencias. En el sentido de que cualquier desarrollo que yo haga, como siempre va a converger a la función cero, no puede converger a la función esta f que tengo aquí. ¿Vale? Entonces, justo esto nos muestra un ejemplo de lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Hay ejemplos de funciones que son diferenciables en el sentido real, pero que no tienen una serie, ¿no? Que no son analíticas en alguna vecindad, en ese caso, del cero, ¿va? Lo que es sorprendente es que esta patología que se tiene en el caso real, porque eso es una patología, ¿no? Es una función que pues, puede tener una regla de correspondencia, pues, si quieren ustedes, bastante... Pues, no, a ver, yo diría que sí es sencilla, pero a lo mejor es también un poco no trivial, o sea, es una definición no trivial y que tiene una patología en torno a la serie de potencias, ¿no? O sea, y eso es a pesar de que la función inclusive es infinitamente diferenciable en el cero, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas no las vamos a tener en el contexto complejo. En el contexto complejo, siempre, siempre, siempre vamos a tener que toda función que sea holomorfa la voy, en un punto la voy a poder desarrollar como una serie de potencias alrededor de ese punto ¿vale? y eso básicamente es consecuencia de la versión de Taylor o del teorema de Taylor en el contexto de, del análisis complejo que se conoce como el teorema de Cauchy-Taylor ¿vale? Entonces vamos a enunciar ese teorema y después vamos a regresar a la discusión de por qué ese teorema nos implica que holomorfo implica analítico en el contexto complejo que de hecho cuando lo lean se van a dar cuenta que la implicación es realmente obvia, ¿vale? Entonces, a ver, les voy a anunciar cuál es el teorema de Cauchy-Taylor. A ver, ¿qué es el teorema de Cauchy-Taylor? Pues lo siento. Considérense u un abierto, Z0 un punto en dicho abierto, y voy a tomarme F, una función que va de U en los complejos, que sea holomorfa, ¿vale? Y además voy a considerarme una R entre 0 e infinito, con la propiedad de que la bola centrada en Z0 y con radio R quede contenida en U. A ver, una pequeña observación que a lo mejor es sencilla, pero vale la pena hacer, porque si no están muy conscientes en ellas, es que vean que cuando la R es infinito, vamos a pensar que la bola con centro en Z0 y radio infinito es, toda, es todos los complejos, ¿no? O sea, es es básicamente notación, ¿no? o sea, cuando tomo R igual a infinito, la bola con radio infinito son todos los complejos, ¿no? Entonces, bueno... Si la U fuera todos los complejos, ¿no? Aquí la R, ¿no? Que me serviría sería R igual a infinito, ¿va? Y si la U es algún subconjunto, ¿no? Acotado de los complejos La R que tengo aquí va a ser alguna R finita, ¿no? Porque hay una máxima R Que se puede encontrar contenida en, contenida en un abierto, ¿no? Si el abierto es acotado, ¿vale? Entonces, ok Entonces, bueno, ya, ya que analizamos esto Lo único que estoy haciendo aquí es Tómate la, una bola que esté contenida en U, ¿vale? Ni siquiera fíjense que le estoy pidiendo la que sea la más grande, ¿no? Es alguna bola centrada en Z0 que esté contenida en U, ¿vale? Entonces pues fíjense, bajo esas condiciones, que es básicamente tener una función holomorfa y fijarme, repito, en una bola que esté contenida en U, va a suceder lo siguiente. Para cualquier Z que ustedes tomen en la bola con centro Z0 y radio R, si ustedes consideran la serie, ¿no? Desde n igual con 0, el infinito Que tiene por coeficientes a la derivada, ¿no? De f en z0, dividido entre n factorial. Por esta menos z0 a la n. Esta serie que ustedes tienen aquí converge. Y además, converge a la función con la que ustedes empezamos, ¿no? Con la que nosotros empezamos, ¿no? La f que tengo aquí. Ojo, ¿no? Sobre los puntos de... La bola, constante entre z 0 y radio R. ¿Vale? Quizá un comentario que es bobo, pero que vale mucho la pena hacer, es que recuerden que si yo tengo una función que es holomorfa, esa función es infinitamente diferenciable, y por ende, hablar de su enésima derivada aquí tiene sentido. ¿Vale? Entonces es un comentario técnico, como les digo, quizás bobo, porque ya conocemos que toda función holomorfa es infinitamente diferenciable, pero siempre que uno tiene no más derivadas que las que nos dicen las hipótesis, es importante ver por qué esas derivadas existen, ¿no? En nuestro caso es por ese resultado ¿Va? Entonces fíjense Como lo repito, las condiciones del teorema de Cauchy-Taylor son mínimas ¿No? Cualquier función holomorfa Si usted fijas en una bola que esté contenida en el dominio de holomorfía Para esos puntos, ¿no? Que estén en el dominio de holomorfía Vas a tener que la serie que tengo aquí converge Y converge a la función que tiene, ¿no? Condiciones muy, muy pequeñitas Para poder desarrollar una función holomorfa En torno a un punto. De hecho, si se fijan, no requiero absolutamente nada, ¿no? O sea, cuando se la función, no lo morfa, me busco el disco, que es algo que uno puede buscar, y que existe porque la, eh, el dominio que tengo es algo abierto, y nada más teniendo la función y eligiendo un disco, tengo el desarrollo en serie de Taylor, ¿va? En el contexto complejo. Entonces, es una condición, repito, muy económica. Ok, entonces, vamos a la demostración de esto. La demostración realmente es muy, muy, muy sencilla con todo lo que ya hemos visto. ¿Por qué? Bueno, pues porque de entrada, a ver, fíjense, voy a empezar con lo siguiente. Voy a tomarme sigma, una trayectoria que parametrice a la frontera de la bola con centro en Z0 y radio R, ¿no? Que es lo que estoy analizando, ¿va? En, o mejor dicho, el elemento importante, ¿no? Que involucra toda, pues a toda la conclusión que queremos ver del teorema, ¿vale? Y bueno, ¿para qué quiero tomarme algo que parametrice la frontera de esta bola? Pues para ocupar la hermosa fórmula integral de Cauchy no la fórmula integral de Cauchy nos dice que para esta curva que tengo aquí si yo calculo la integral sobre sigma de f de xi entre xi menos z ¿no? y es integrado por, por supuesto respecto a xi y multiplico esto por 1 entre 2pi eso me da el valor de la función que tengo en el punto z0, z, z0 perdón, en el punto z ¿no? porque me estoy tomando cualquier punto en esta bola ¿Va? En particular me da el punto, o sea, cuando tengo z igual a z 0 me da también el valor, ¿no? Nada más poniendo aquí z 0 ¿no? El punto aquí importante es que para todos los puntos de esta bola tengo esta fórmula, ¿vale? Y claro, es integrada sobre sigma que me parametriza, repito, la frontera de esta bola, ¿va? Entonces, fíjense, vamos a analizar el integrando de la expresión que aparece en la fórmula integral de Cauchy, ¿Vale? Entonces, para eso, primeramente, voy a analizar qué sucede con el denominador, ¿va? Y aquí voy a hacer una, un pequeño truquito que es bastante común cuando uno trabaja series de potencias complejas. Entonces, la atención. Entonces, quiero analizar 1 entre XI menos Z, que repito, es el denominador que aparece aquí en la expresión que tengo acá. Entonces, vean. Aquí hay un punto distinguido, que es el punto Z0, que es en torno al cual quiero de, este, hacer mi desarrollo, ¿va? En serie de potencias. Entonces, Voy a multiplicar y dividir por xi menos z0 Y vean que trivialmente obtengo la expresión que tengo aquí ¿no? O sea, no estoy haciendo nada en torno a la igualdad que tengo acá Porque estoy multiplicando y dividiendo Y simplemente estoy asociando, si quieren ustedes, xi menos z0 dividido entre xi menos z Y bueno, dejo como algo independiente ahorita a 1 entre xi menos z0 ¿Vale? Ahora, analicemos un poquito este segundo término, esta segunda cociente Vean que este segundo cociente lo puedo escribir de la siguiente forma. 1 entre 1 menos z menos z0, dividido entre xi menos z0. Simplemente vean que si uno desarrolla el denominador, fíjense que nos va a quedar, ¿no? O sea, el denominador es 1 entre esta fracción, en, esta, en la fracción que me va a quedar en el, en el denominador, fíjense que el numerador me va a quedar xi menos z0, menos z más z0, los z0 se van a simplificar, y me va a quedar xi menos z y en el denominador me va a quedar si menos z cero. Que ese, cuando haga este cociente, va a pasar como numerador. Entonces, simplemente estoy viendo que aquí la expresión que tengo aquí, sí coincide con lo que tengo acá. ¿Vale? Entonces, bueno, ya tengo esta cosa, que es un cociente multiplicado por ese cociente que tengo aquí. ¿Vale? Entonces, si uno recuerda el ejemplito que vimos en la parte de arriba, si yo tengo que la norma de z menos z cero entre si menos z cero es más chiquito que 1, entonces yo sé que la expresión que tengo aquí... La puedo utilizar como una serie de potencias, es decir, la función que tengo aquí es analítica y la serie a la que converge es la serie de n igual con 0 hasta infinito de z menos t0 entre x menos t0 a, a la n. ¿Vale? Pues bueno, si ya recuerdo que lo que hice aquí fue obtener una expresión para 1 entre x menos z, bueno, pues simplemente observo que como esa cosa ya, ya es una serie a la que converge, pues 1 entre x menos z es igual a 1 entre x menos t0. La serie de n igual con 0 está infinito de z menos z0 entre x menos z0 elevado a la n. ¿Vale? entonces bueno, de aquí no he dicho nada, ¿no? Que no salga de esta cosa que tengo aquí y de la serie que analizamos en el ejemplito hace ratito. ¿Vale? entonces bueno, ya expresé este cociente como el producto de algo por una cierta serie. ¿Vale? Ahora, fijémonos en lo siguiente. Por el criterio M de Ballestras... Pues nosotros tenemos trivialmente que la convergencia de la serie, ¿no? Que aparece en esta expresión que tengo aquí, ¿no? Para todos los puntos, ¿no? Que estén en la frontera de la bola, es absoluta y además uniforme, ¿no? Porque pues, esta serie que tengo aquí, todos los términos están acotados por las o sea, normas más chiquitas, ¿no? Que uno entre ¿no? Y bueno, pues eso ya me domina la serie y aplico de ahí directamente el, el, el criterio M de Mende-Ballestras, ¿vale? Y ahora, además también analicemos lo siguiente. Analicemos... Que si considera la función f de xi entre x menos z0, pero esta como función que va de la frontera de la bola centrada en z0 y con radio r y que toma valores complejos, vean que esta función que tengo aquí trivialmente es continua, ¿no? Porque no, to XI no toca a z0, ¿no? Está lejos de él porque estoy tomando, pues, justo, ¿no? O sea, como dominio, los valores de la frontera en la bola. Y además esta función, pues trivialmente es acotada. No, porque esa frontera de esta bola pues es realmente un círculo. No, y toda función que es continua, ajá, me manda compactos en compactos, como es un compacto, la imagen va a ser compacta y pues como en un sobre C compacto implica cerrado y acotado por el teorema de Heine-Borel, en particular tengo eh, la condición de acotación. ¿Vale? Pues a ver, observen muy bien lo siguiente, ¿para qué estoy haciendo esto? Pues fíjense que si yo armo la siguiente serie de potencias, que es la serie desde n igual con 0 hasta infinito, de f de xi entre z menos z0 dividido entre xi menos z0 elevado a la n más 1, esa que, cosa que tengo aquí, como yo sé que la serie que tengo acá converge, ¿no? De forma absoluta y uniforme en la frontera, y yo sé que la f de xi entre xi menos z0 a la xi menos z0 normal es acotada, esta serie va a converger de forma uniforme a esta, esta expresión que es f de x entre xi menos z ¿no? y claro, la convergencia se da en los puntos donde tengo definida esta función que son, es la frontera de la bola ¿vale? ahora, ¿por qué quiero hacer esto? vean que el lugar es el que converge la serie que tengo aquí, es justamente el integrando que aparece en la fórmula integral de Cauchy ¿vale? entonces, pues ahora sí, ya se imaginarán que lo que voy a hacer, voy a utilizar esta expresión para sustituir este integrando por esta serie convergente que tengo acá, ¿vale? Entonces, bueno, pues es directamente lo que vamos a hacer. Es Eso quiere decirme que para cualquier z que esté en la bola concentrada en z0 y radio r, yo tengo que, pues si bien f de z la puedo expresar así, ¿no? Con la fórmula literal de Cauchy, cambio esto por la serie que tengo acá, ¿va? Más aún, ustedes vieron que cuando usted tiene una función que converge de forma absoluta, puedo cambiar el límite con la integral, ese fue un teorema que ustedes vieron con Frank, ¿no? Eh, no sé si el día de ayer o el día de antier, ¿va? Entonces, pues como la serie que tengo aquí, repito, converge de forma absoluta, puedo cambiar, ¿no?, la integral con el límite, que en este caso es la serie, y vean que directamente, pues, lo que me dice esto es que puedo expresar f de z como 1 entre 2 pi, la serie desde 1 no igual con 0 es infinito, la integral sobre sigma, de f de xi, entre z menos z0 a la n, y eso dividido entre xi menos z0 a la n más 1, y eso integrado respecto a xi. ¿Vale? Y ahora sí, nada más observemos lo siguiente, porque aquí ya sucede la, la, la pequeña magia. Como aquí estoy integrando respecto a x vean que ese término que tengo acá, que es z menos z0, no, dep no tiene nada que ver con eh, la variable sobre la que estoy integrando. Entonces, puedo sacarlo de esta integral, y eso me permite reescribir la la expresión que tenemos como 1 entre 2pi, la serie de n igual con 0 hasta infinito de la integral sobre sigma de f de xi, entre xi menos z0 a la n más 1, es integrado respecto a xi, y eso multiplicado por z menos z0 elevado a la n. Pero ahora quédensele viendo feo a esto. Si se le quedan viendo feo a esa expresión que tengo aquí, es decir, la que tiene que ver con la integral, esta, pues lo que tienen aquí es 2pi por i, el valor de la enésima derivada de F, valor en Z0, por las fórmulas integrales de Cauchy, ¿no? Entonces, pues justamente, ¿no? O sea, a la hora de ocupar el 1 entre 2 pi que tengo aquí, vean que esto que tengo aquí entre paréntesis multiplicado por el 1 entre 2 pi, no es más que tomarme F, la enésima derivada, valor en de Z0, y por supuesto divide entre n factorial, ¿no? Porque, bueno, de todo lo que dije aquí, además faltaría n factorial, ¿no? Para que de verdad fuera la fórmula de la enésima derivada. No, entonces, bueno, divido entre el n factorial y ya obtengo que ese coeficiente que tengo aquí, ¿no? Con el 1 entre 2 pi se convierte en ese coeficiente que tengo acá y el Z 0, pues simplemente pasa a la serie, ¿no? Entonces, ya con esto acabamos de demostrar que para todos los puntos, ¿no? En la bola que tengo aquí, la f la puedo expresar como esta serie que tengo acá, ¿vale? Dudas, preguntas, observaciones... Y se fijan, todo eso está bien bonito porque, o sea, aquí las cosas ya están cayendo sobre su propio peso, ¿no? O sea, otra vez, quiero volver a ser insistente en que vean que la expresión de Taylor, que se conoce, repito, ¿no? Como el teorema de Cauchy-Taylor, está recayendo nuevamente en las fórmulas literales de Cauchy, ¿no? Eh, o sea, se fijan, todo el curso, una vez que demostramos la fórmula literal de Cauchy, que, por cierto, provenía del teorema de Cauchy, ya depende de lo, del teorema de Cauchy, ¿no? O sea, por eso, eso es algo que luego yo eh, platico mucho, ¿no? Con gente que le gusta el análisis complejo, ¿no? O que se dedica a esto, ¿no? O sea, el curso de análisis complejo es nada más ver las consecuencias del teorema de Cauchy. Uno, una vez que uno obtiene el teorema de Cauchy, nada más si se dedican todo lo que estamos viendo, son puras consecuencias del este teorema. Es un curso maravilloso porque básicamente es el teorema más importante del curso y de ahí se está deduciendo absolutamente todo, ¿vale? Bueno, en lo que les eché uno de mis típicos choros que luego me gusta este hacer. Eh, a ver, voy a ver si tuvieron alguna pregunta, ¿no? ¿No? Bueno. A ver, creo que es de hace rato, pero bueno. En cualquier caso, no me escribió ninguna pregunta. No, entonces, bueno. Ya tengo entonces mi teorema de Taylor, ¿no? Para el contexto complejo. ¿Vale? Ok. Entonces, vamos a dar una, pe un, una pequeña observación antes de pasar ya al teorema este que nos importaba, ¿no? De. De comparar analítico y holomorfo En el contexto complejo Y es que vean Que aquí vuelvo a ser insistente En lo que les dije hace rato El resultado anterior es válido para cualquier bola U A ver, sé que a lo mejor lo que quiero decir ahorita Está bien tonto Pero a ver, prefiero decirlo y que quede como redundante A que no lo estén pensando en este momento A ver, fíjense La hipótesis que nos pide el teorema Como les dije es minimalista En el sentido de que nos está diciendo A ver tienen un abierto u, vamos a pensar que ese es nuestro abierto u, ajá. Y aquí tienen definida su función f, que es holomorfo y toma valores complejos. Entonces, vean lo que dice el teorema simplemente. Bueno, esa f holomorfa Entonces, fíjense, si yo me tomo un punto z0 en u, como yo les dije muy bien hace rato, por definición puedo encontrar una bola con centro en z0 que se encuentre totalmente contenido en u, ¿no?, es lo que me dice la definición de ser abierto, ¿no? Entonces, aquí sería una cierta R0, pongámosle. Fíjense que lo que me dice el teorema es, no solo para esta bola, que ya sabes que está metida en U por ser U abierto, sino que si tú haces crecer esta bola, esta bola va a seguir quedándose, ¿no? con el en U se sigue creciendo el radio, pero va a haber un punto, inevitablemente, en el cual la bola se salga del abierto U, si tu abierto no es, este, todos los complejos. ¿No? Entonces, la magia o una de las magias de este teorema es que te voy a tener el desarrollo de serie de Taylor para todas las bolas que se encuentren en contenidas en U. ¿No? En el momento en el que mi bola se encuentre ya fuera de U, ya ahí ya no va a valer el teorema. ¿No? Solamente va a valer para todos los puntos que intersecten a esa bola. ¿No? Que repito, se salga de U, pero que cuenten contenidas en U. Para todos los puntos que estén ahí adentro, no todavía de U, se va a seguir mandando el teorema. No, para los que están afuera ya no pregunta importante es aquí para cualquier bola no necesariamente para la que existe por hipótesis se va a valer el teorema de Taylor entonces por eso es que es un teorema bastante bonito no o sea vale para repito cualquier bola que se encuentre contenida en U no y si tu bola no se encuentra contenida en U no hay problema tómate los puntos de la bola intersección U y para esos puntos acá ver por ejemplo en la región verde vamos a ponerlos en la región verde entonces para todos esos puntos que tenemos aquí se valdría también el teorema de Taylor va bueno aquí ya no lo hice bien pero bueno ¿Se ¿No? Para todos esos puntos Valde el del teorema de Taylor ¿Vale? Entonces, por eso les digo, es un teorema bastante Bastante minimalista y bastante fuerte ¿No? O sea, porque ni siquiera un 6, no, Para una bola adecuada se vale No, para todas las bolas que están metidas ahí ¿Vale? Entonces, en pocas palabras Pues justamente lo que les estoy diciendo es lo siguiente no O sea, si ustedes definían r max Como el supremo de las R's mayores a cero De tal manera que la bola con centro de Y radio RC contenido en U en este caso también el teorema de Taylor se va a valer. ¿Vale? Y notemos que como justamente no tengo convergencia ¿no? de la serie de, de la serie de potencias ¿no? que obtengo ¿no? para expresar a la función f. Vean que como el radio de convergencia es el más grande de todos esos radios, en particular r max es va a ser menor o igual a r. Es decir, el máximo r que yo tenga en la expresión de Taylor para mi función holomorfa f. Va a, quedar, va a ser una cota inferior, inferior para el radio de convergencia de la serie que tenemos aquí. ¿Vale? Y bueno, ya nada más para terminar el comentario aquí. La expresión esa que tenemos aquí, que es la serie, ¿no? Donde aparecen como coeficientes f a la n, eh, valor de z 0 cero entre n factorial. Se le conoce, como es de esperarse, como la serie de Taylor de f alrededor del punto z 0 ¿Vale? Entonces, de esta está, rescatamos dos cosas. El nombre que le estamos dando a esta serie, que es un nombre especial, y esta cota inferior al radio de convergencia, ¿no? A partir de los radios que se encuentran contenidos en el conjunto U. ¿Vale? Y bueno, también una expresión que es este. que se deduce. tanto de lo que vieron el día de ayer con Frank. como directamente de lo que acabamos de demostrar. Es que toda función tiene trivialmente una única serie de Taylor. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo un desarrollo en serie de Taylor, ¿no? En torno a un punto Z0, los coeficientes están obligados a hacer esos que tengo aquí. ¿No? Entonces si yo tengo dos desarrollos en series de potencias de F alrededor del punto Z0 y F solo morfa, como los coeficientes están obligados a hacer F de valor Z0 entre n factorial, las series tienen que ser la mismas. Taylor son únicas y por eso les podemos llamar la serie de Taylor de F alrededor de un cierto punto, ¿no? Y, y no una serie de Taylor, ¿no? Porque, repito, es un ni... ¿vale? Entonces, bueno, eso se fijan es más básicamente lenguaje, ¿vale? Entonces, ahora sí, regresemos a lo que queríamos anteriormente, ¿no? Yo les dije, en el contexto complejo, no hay diferencia entre el concepto de ser analítico y holomorfo, como si sí la vi en el contexto real, y ya vamos a poner directamente el teoremita, ¿no? Que, si se fijan, ya con todo lo que hemos dicho, el teorema es una trivialidad, entonces, lo pongo como corola corolario. Si ustedes toman un subconjunto de los complejos y f una función de u en los complejos, van a ser equivalentes, f es holomorfa en u, a que f sea analítica en u. Quizás ahorita que le estoy leyendo el teorema, una forma más elegante, ¿no? O que suena más minimalista de expresar este teorema, sería, fíjense, la siguiente. Otra vez tengo un abierto subconjunto de los complejos y f una función. Y además, tómense Z0, un punto en U. Entonces, van a ser equivalentes, F es holomorfo en Z0, a que F sea analítico en Z0. ¿Va? Entonces, esa sería una forma más minimalista de expresarlo, pero, o sea, dicen exactamente lo mismo. Holomorfo coincide con analítico en el contexto complejo. Y si se fijan, la demostración realmente ya la tenemos. 1 implica 2, que es holomorfo implica analítico, es consecuencia directa del teorema de Cauchy-Taylor, ¿No? Por lo que ya hemos dicho, ¿no? Esta ventaja de que no importa la bola. Nada más cuando encontrar una bola que se con contenida en el Alberto U, ya tiene sobre esa bola el desarrollo en serie de potencia, ¿Va? Entonces, 1 implica 2, holomorfo implica analítico, directamente es el teorema de Cauchy-Taylor. Y 2 implica 1, es esta proposición que vimos al iniciar la clase, de que toda función analítica es trivialmente holomorfa, porque puedo calcular su derivada, ¿no? Calculando la derivada puntualmente, ¿no? En, en el desarrollo de la serie. ¿Va? Entonces, pues, fíjense, ese teoremita, que repito, en el contexto real no es cierto, ya no salió, ¿no? En dos pataditas, básicamente, dos implica uno, fue básicamente por lo que vieron con Frank, el, el, ayer y antier, y uno implica dos es el teorema de Cochitello, ¿va? Entonces, bueno, pues ya tenemos que en el contexto completo complejo, perdón, repito, holomorfo es equivalente analítico. Y ya siendo un poquito, ¿no?, el armado con lo que, con la teoría compleja, si ustedes han checado algún libro, ¿no? Independientemente de las notas, habrán notado que muchos libros llaman a las funciones C diferenciables directamente funciones analíticas. Más, se fijan, hay pocos libros que hacen realmente, o que ocupan la definición, ¿no? De función holomorfa, tal y como lo estamos suponiendo nosotros en, la, en las notas y en el curso, ¿no? Uno de los libros que sí la ocupa es, por ejemplo, el libro de Remer, ¿no? Este, si no me equivoco, ¿no? Y si no, el libro de Alphonse, sí estoy seguro, ¿no? Que él se sí ocupa del amor Entonces, fíjense. El punto es, aquí estamos viendo que en ese contexto, ¿no? De ya conociendo la definición de función analítica, que quiero que vean, ¿no? La definición que les digo de función analítica no tiene que ver, en realidad, con, la, con el concepto de función C diferenciable, ¿No? Por eso es que a nosotros no nos gusta tomar esta definición de función analítica como que sea ser diferenciable. Porque hay una definición en el análisis que es ser función analítica, que es la que les acabo de dar aquí al inicio de la sección. ¿No? Entonces, bueno, ya que separamos así como bien las cosas, justamente quiero que vean que la razón por la cual los libros de variable compleja, muchos de ellos, toman como definición de función analítica lo que es ser, ser diferenciable, no hay problema que lo tomen, por ese resultado que acabamos de demostrar aquí, a final de cuentas las cosas coinciden. La cosa sería grave si por ejemplo ustedes encontraban un libro de cálculo real que les definiera función diferenciable y les dijera, ah, mi, mi concepto de función diferenciable lo voy a llamar función analítica sobre R. Eso sí estaría mal porque habíamos comentado que en el contexto real, analítico y real diferenciable no coinciden, ¿no? Entonces ya nos para cerrar la discusión. En los libros de variable compleja vale ponerle nombre de analítico a ser C diferenciable. Porque ya acabamos de demostrar que ser diferenciable sobre C sí es equivalente al de ser analítico. Claro que nos llevó un poquito de tiempo, pero bueno, aquí ya está el resultado que desde hace mucho tiempo les, les, les, les, les prometimos. Y bueno, ya está pagada la deuda, ¿vale? Bueno, aquí básicamente les estoy diciendo, ¿no? Lo que yo les dije, ¿no? Eh, ahorita con palabritas. Y, y pues listo, ¿vale? Entonces, este... Pues ya tenemos que holomorfo es equivalente a analítico. Y si quieren, a partir de este momento, ustedes ya pueden llamarle, ¿no? Siempre que van holomorfo, pueden llamarle analítico porque ya vimos que los conceptos coinciden. ¿Vale? Pero bueno, solo es a partir de este momento porque ya demostramos que de verdad coinciden los conceptos. ¿Va? Ok, entonces fíjense. Vamos a ponernos además de que ya, ya cerramos esta discusión de que analítico es lo mismo que holomorfo. Quiero regresar a, otra vez a una discusión que se deriva, ¿no? De la fórmula esta de... O del teorema de Cauchy-Taylor El teorema de Cauchy-Taylor, lo repito, es bien interesante Me voy a regresar hacia él Porque, otra vez, ¿no? Las hipótesis son minimalistas Nos dice, siempre, siempre, siempre Básicamente puedo expresar a una función holomorfa Con este desarrollo en serie de potencias ¿Va? Entonces, este teorema es bien cómodo porque, fíjense Si yo les doy a ustedes una serie de potencias una, perdón, una función este, holomorfa Ustedes directamente Bueno, ya saben que es infinitamente diferenciable Pueden calcular sus derivadas En torno a cualquier punto Y con eso armar la serie de potencias Esta, ¿no? Su serie de Taylor ¿No? Y eso me va a dar una aproxima Una forma de escribir la función f Como una serie de potencia ¿No? Entonces, si se fijan Esto es, o sea, es una tarea muy sencilla ¿No? O sea, le doy su función holomorfa Calculan las derivadas Evalúan el Z0, obtienen el, la serie correspondiente y eso converge a la función de F. No, o sea, repiten los ejemplos. La condición es básicamente hacer la talacha... y nos da cuánto va a valer la función de F. O sea, como serie. Sin embargo, aquí hay una cuestión que todavía a ustedes les puede preocupar. No, o sea, si a lo mejor ustedes estudian física, como que luego ahí les valen las convergencias, y dicen, bueno, ahí está la serie y listo, ocupo la serie. Pero si ustedes estudian matemáticas, obviamente no se ponen las convergencias. Y ustedes pueden decir, bueno, está chido el desarrollo. Pero me gustaría saber dónde converge esta serie. Entonces, ese es un problema que tiene el teorema de Cauchy-Taylor, ¿no? Que no nos dice dónde converge esta serie. Ahora, obviamente, a la hora de tener la expresión aquí como serie de potencias, uno podría decir, bueno, pues esta serie, el máximo radio al cual converge es el radio de convergencia. Pero eso no resuelve la pregunta, no o sé sea, por qué. Aún desconocemos quién es el radio de, de convergencia. Tenemos esta fórmula aquí, bastante complicada y bastante abstracta que tiene que ver con analizar todas las series de este tipo, que eso es bastante de chamba, ¿no? O sea, ¿cómo lo hago para analizar todas las series que tienen esta forma? Pues es mucho trabajo, ¿no? Y una vez que las analice, ¿cómo lo hago para obtener el supremo? Salvo contados casos, yo creo que ustedes están conscientes que esa es una tarea difícil. Entonces, bueno, para realmente ver, ¿no? Que la debilidad que tiene hasta el momento nuestra fórmula de Cauchy-Taylor, ¿no? Que es, ¿cuál es el lugar donde converge esta serie? Exactamente. Para resolver esa, esa debilidad, lo que vamos a hacer es, vamos a dar un teorema que nos diga algo acerca de posibles formas de cómo calcular el radio de convergencia de una serie de potencias. Vean que si yo tengo algo de ese estilo, ya directamente puedo, dada una serie de Taylor de una función holomorfa, calcular ¿no? con esos teoremas que ya tenga para calcular radios de convergencia, el radio de convergencia. Y entonces, ahora sí, mi teorema de cochey taylor va a ser completo en el sentido de que voy a poder calcular esta expresión. Y además voy a poder dar un radio de convergencia De hecho, el radio de convergencia En la cual voy a tener la convergencia De esta serie de Taylor a mi función de va Y ese va a ser el siguiente resultado que vamos a tratar Que va a ser posible Una posible caracterización o una posible forma De hallar el radio de convergencia Repito, para una serie de potencias ¿Vale? Entonces, como quedan dos, un minutito Ya nada más vamos a leer la proposición Y nos vamos a ver ya el día lunes para demostrarla ¿Vale? Entonces, a ver Vamos a ver lo que es la proposición. Voy a considerar la serie de potencias compleja, definida como la serie de n igual con 0 al infinito de a n, z menos z 0 elevado a la n, y voy a denotar por ρ a su radio de convergencia. ¿Vale? Entonces, fíjense, van a suceder las siguientes dos cosas. Una, de, Ambas cosas son importantes, porque, repito, nos permiten calcular el radio de convergencia, y les vamos a dar un nombre. Entonces, a la primera de ellas se le conoce como la prueba del cociente. Entonces, la prueba del cociente dice... Si el límite cuando n tiene infinito de la norma de a n entre la norma de a n más 1 Eso fíjense que es equivalente a decir que el límite cuando n tiene infinito de la norma de a n entre AN n más 1 Si yo sé que este límite existe Entonces fíjense que el radio de convergencia lo puedo calcular como el límite cuando n tiene infinito de a n entre O en norma por supuesto entre a n más 1 Es decir básicamente el radio de convergencia es el mismo límite ese no que vimos inicialmente que existe y la segunda cuestión es lo que se le conoce como la prueba de la raíz, que dice que si el límite cuando uno entiende infinito de la raíz enésima de la norma de AN existe, entonces el radio de convergencia es 1 dividido entre ese límite. ¿Vale? Nada más para ya terminar la discusión, quiero que observen que los límites que estoy calculando aquí, como son límites que tienen que ver con normas, son límites reales. Entonces, esto me da una forma... Utilizando un límite real de calcular el radio de convergencia. ¿Vale? Bueno, el día lunes volveré a leer la proposición y les comentaré un poquito más profundamente ¿no? eso que tenemos aquí y daremos la demostración. ¿Sale? Pues bueno, eh, ¿hay dudas o preguntas? ¿No? Bueno, si no tienen dudas o preguntas, este, será todo por mi parte el día de hoy. Nos vemos el día lunes. Que tengan muy buen fin de semana. ¿Sale? Nos vemos. Bien. Entonces.